Bienvenidos a Club Atlético. El programa de deportes de la Universidad Nacional de Visiones. ¿Cómo estás, Leo? Bien. Vos sabés que hoy vine recontra preparado porque vamos a hablar de un deporte que, que yo lo vengo practicando ya hace 16 años. y Todavía estás tratando de practicar. Traje a mi profe de la, de la Escuela de Técnico de Futsal. Eh, no quiero decir que es para que me apruebe los exámenes, pero capaz que por ahí sí. Bueno, y también tenemos algo muy particular que se llama eh, freestyle, pero en el fútbol. El fútbol claro, pues con pelota digamos. ¿quién nos acompaña en eso? Eh, se llama Ignacio Chávez y nos va a estar acompañando al final del, del bloque para comentarnos un poco de qué se trata esta este actividad vamos a hacer un poco de jueguito pero él ya trajo su pelota esta es la de futsal <risa> él trajo la suya como para para ver qué sabe hacer le voy a hacer un desafío acá a ver si, a ver <risa> si medio duro hoy, hoy estoy viniendo con zapatillas por eso no puedo no puedo bueno, tenés, para la próxima <risa> dale Trae los botines acá tenemos algunos botines por ahí te Sirve. <risa> Eh, en el siguiente bloque vamos a hablar con Toto Locina que nos viene a hablar de futsal. Así que cerramos este bloque pateando la de futsal. Bueno, seguimos en Club Atlético y ya le damos la bienvenida a Toto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo, ¿Cómo están Leo? Gracias por la invitación y, y gracias a la producción también por, por haberme invitado a compartir con ustedes un rato hablando de futsal. Bueno, era un chiste lo de la nota, ¿eh? <risa> así que te sientas <risa> comprometido. No, andan bien, andan bien todos los, todos los profes que están participando este año de, del curso de entrenadores, que, que bueno, está Leo y está otro compañero también que comparte el club donde él está, eh, Gustavo González también, y en las promociones anteriores otros muchachos también del, del club donde, donde juega Leo. Eh, y en cuanto al futsal, eh, si yo jugué siempre ponerle el fútbol 5, el fútbol de campo, muchos dicen, y, y me cansé ya de discutir con gente, que como que es todo lo mismo, el fútbol de campo, el fútbol 5, el futsal, y futsal creo que es muy distinto a todo eso, eh, ¿vos cómo lo ves eso? Creo que desde mi punto de vista y desde lo que, no lo digo yo ni lo dice por ahí, no te lo va a decir ningún entrenador, lo dice la, la, la teoría, lo dice en los libros, es ¿eh? un deporte absolutamente distinto y que tiene otras dinámicas. Eh, por ahí lo que se suele decir mucho en la enseñanza es que es, es un básquet con los pies. Aparte, tiene, yo creo que tiene muchas cuestiones eh, motrices de la formación, muy eh, bien lo podemos ver en Brasil o, o a nivel nuestro país en, en lo que es Buenos Aires, que los chicos pasan por la formación de salón eh, y a el los 11, jugué, claro, lo que le dicen el papi, a los 11, 12 años eh, deciden entre entrenador y los padres si está, pega el salto al campo o continúa claro. eh, en, en el salón, por lo general, pega el salto al campo. Después hay muchos jugadores famosos a nivel mundial. Podemos nombrar a Ronaldinho, sí, sí. uno de ellos, eh, Ronaldo, Carlos Tevez, un montón de jugadores el, que pasaban por el Papi. El mejor jugador de, de futsal que tuvo en un momento el la historia que era Falcao, tuvo su, su intento tuvo, en el fútbol de tuvo campo. Tuvo seis meses en el San Pablo se, de Brasil y no le, fue no, bien. No, no le fue bien. Y yo creo que en ese caso quizás lo que pasó es que de grande uh -huh. saltó a otras dimensiones. Eh, pero es importante, en la, por ahí en la cuestión lo que por ahí se llama la edad de oro, de la formación, entre lo, de los 8 a los 12 años, que los chicos jueguen ese, ese fútbol reducido, de pocos controles, de otra dinámica, de aprender distintos tipos de controles con la pelota. Eh, a mi entender el salón es una, una fábrica de mediocampistas, por decirlo así. Yo creo que se saca mayor volumen de mediocampistas que otras posiciones, adaptando en el futuro a lo que es el fútbol de campo. Y ojalá lo adoptemos acá alguna vez. Creo que hay clubes que lo están queriendo llevar adelante. Ajá. Toto, te hago una consulta porque vos hoy en día, eh, aparte de, de, de digamos, de, de ser DT y, y también dar consultas, vos, tuviste un pasado por el futsal, digamos, ¿cierto? Sí, sí, sí, Aprendiste sí. sobre tu cuero, digamos, lo que es la. la como el, por, como por ahí le contaba Leo, mi, mi realidad como jugador de futsal fue la siguiente. Al no tuve la suerte de, de integrar algunos equipos y de que había buenos jugadores alrededor mío, pero no era mi caso. No era, claro, yo no era virtuoso con la pelota. Entonces, es como que es como que desde ahí me empezó a nacer lo de, lo del querer ser entrenador claro. sin saberlo, porque claro, como no tenía por ahí la habilidad que requería un deporte tan dinámico, tenía que preocuparme por, por la cuestión táctica, por, por tratar de aprender lo mejor posible para poder jugar, sino no, si claro. no, no, no no podía participar y y uno quiere jugar con sus amigos. Al un deporte, cuando uno es joven. Claro, sí, al sí. ser un deporte tan táctico, muchas veces se saca ventaja más que por la habilidad individual, sino por la habilidad colectiva. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que es un, un, un deporte eh, en extremo colectivo. Uh -huh. por simple, simplemente por las cuestiones espaciales, por el fútbol de campo hay más tiempos para que viaje la pelota, para recibirse, claro. para recibirla, para acomodarse. Eh, acá una mala recepción, un mal control y está complicado. ¿Y en Posadas cómo, cómo es la evolución? Porque hay otras provincias como Mendoza, Buenos Aires, que por ahí están más desarrolladas en el futsal. Yo creo que hoy no es el caso por ahí de. hablando de. Porque bueno, todos sabemos que tenemos, tenemos dos, dos fútbol de salón. Eh, en realidad el nuestro sería el fútbol de salón original, que es el de la Confederación Argentina, eh, y está el futsal FIFA, ¿sí? que sería el. Las mismas superficies, pero eh, con, eh, sería como la regla del Fútbol 5. Claro. ¿sí? Nosotros tenemos otro tipo de reglamentaciones. Eh, competente a eso, yo creo que hay un gran desarrollo, nombrando a Buenos Aires con el futsal el FIFA, pero en, el, en la cuestión de Metropolitana, que es donde se juega el nuestro, creo que nosotros estamos empezando, el norte argentino, no solo Misiones, está empezando a acercarse a, a una de esas potencias. Sí siento... Que, que estamos lejos de, de las grandes potencias que son el sur y para nombrar a nivel central que es Mendoza que, que es la, la potencia más grande eh, en nuestro deporte en los últimos 15 años, 12 años ¿Y claramente. En eso, ¿qué, qué es lo que nos está faltando? ¿Eso que es? eh, creo que el paso que dimos estos últimos cuatro años es la formación, formación. Eh, Es que nosotros siempre creo que tuvimos una, una gran vacante de profes eh, que no eran especialistas de esa pelotita eh, por ahí te pasa de ver hoy por ahí lo, lo ves menos o ves que que se dan cuenta de ese detalle y lo trabajan te va a las escuelas recreativas y los chiquitos de 7 años con una pelota de campo así grande ah, que les llega a la cintura la entonces justamente en esa formación en esas edades ¿eh? por ahí porque es mejor el salón porque inclusive la pelota es más chica es más maniable para el control en, en esas estaturas y ir llevando los, los tamaños y la enseñanza de manera progresiva que creo que es lo que siempre nos faltó y estos últimos años creo que crecieron eh, tanto las ligas infantiles que se crearon hace poco el año pasado pero eso es importante que justo se les está obligando a los equipos de división de honor de posadas que incluyan una, una categoría juvenil totalmente eh, por ahí mi experiencia fuera eh, te aseguro de ver chicos de 8 años en Mendoza eh, tirando un, un movimiento de balanza con 7, con 8 años, y nosotros por ahí nos pasa de, de recibir chicos en selección que no lo dominan. Claro. Y Juan Mendoza ve una liga C10 y juegan, tiran un taco, una balanza, un control orientado, normal, porque hace 3, 4 años que no vienen trabajando. Y yo creo que ahí está la pata floja del norte argentino en lo que es el futsal, que fue siempre la formación. Creo que si seguimos así, en 8 o 10 años vamos a poder... Eh, empezar por ahí a, a estar entre los cuatro primeros a nivel nacional. Hay, hay algo, ¿Te pasó algún, alguno de los torneos estos nacionales que fuiste que viste algo en otro equipo que dijiste pero cómo me gustaría hacer eso? ¿Cómo siempre, me gustaría tener eso? Siempre. En, todo, en todas las competencias nacionales eh, sobre todo por ahí viendo a los equipos que están por fuera del norte argentino eh, ves cosas eh, no a copiar porque copiar no te va a salir porque te necesitas ese jugador en particular para que te salga pero sí robar y tratar de adaptar desde las cuestiones tácticas desde movimientos con y sin pelota desde calentamientos previos a un partido eh, voy a nombrar algo que, que nos llamó muchísimo la atención eh, cuando nos toca en el regional jugar la final con Tucumán ya veníamos viendo cómo trabajan ellos y ellos entraban en calor eh, haciendo pesas olímpicas yo no lo vi nunca de verdad no lo vi nunca. Claro, es, Consu muy, es cuando competitivo lo también, ¿no? Claro, pero cuando lo veo, consulto con varios profes de educación física y con el preparador físico nuestro y nos dijo que él cree que, que no es lo correcto. Pero aparte eran claro. no sé cuántos kilos, pero eran las barras, las pesas grandes. Claro. Y otra situación que me pareció muy rara eh, <coughs> fue en el 2017 en Saespeña, Chaco, un equipo de Formosa que se llamaba Centenario Star, en la entrada en calor, llevaban lo, las goma Eva esas de artes marciales uh -huh. y hacían entre a dos eh, lucha greco-romana. <risa> ¿De verdad? No, esa era la entrada en calor de ellos. Yo no podía creer. Nunca vi eso. Eso no creo, no creo que quieras aplicar igual. <risa> no, no, no, pero fueron. No, claro, eh, pero sí, sí. son cosas Tengo raras. Que que, bueno, cada uno trae seguramente sí. de su cultura, de su formación, de los tipos de profe que tiene. Pero ese tipo de cosas por ahí se ve eh, participando en los torneos nacionales. Eh, ves cosas... Atípica, digamos. Toto, y para ir cerrando, bueno, vos estás ahora de técnico de la fraternidad, también uh -huh. estás con la selección de Posadas, eh, tenés vinculación con la selección argentina también. Eh, pero si yo tengo que decir, no sé, mañana saco una nota en el diario, pongo tu foto y tengo que describir a Toto Locina, pero en tus palabras, ¿cómo te describís como técnico? No, eh, trato de, de ser eh, sintético. De ser, de ser simple, creo que eh, más allá de la teoría y las cuestiones eh, muy, muy, muy técnicas, creo que el jugador eh, va a rendir y, y va a entender cuando tratemos de hacer lo más simple, simple posible, sin, sin complicarlo. Por ahí sería exigente, pero simple eh, al, al mismo tiempo. Eh, creo que básicamente eso. La otra sería poner... Eh jugadores que, que dirigiste que pongan a, a decir cómo es Toto los Sina <risa> Vamos a investigar eso. Sería bueno preguntarle a a ver qué <risa> opina. Bueno, muchísimas gracias por habernos. Gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, eh, ojalá que en este lugar eh, venga más gente del futsal. Si viene más gente del futsal quiere decir que nos está yendo bien qué bueno. eh, en este deporte. Bueno, entonces nosotros nos vamos a un corte y en el siguiente bloque seguimos con Club Atlético. Contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cámara Teatro. En este programa vamos a realizar un recorrido por todas las obras de teatro que fueron organizadas por la Municipalidad de Posadas, el Parque del Conocimiento y UNAM Transmedia en el marco de los 150 años de la Fundación de Posadas. corrido que te proponemos por las universidades del NEA. En cada capítulo cobra protagonismo la región NEA, sus características geográficas, sociales, culturales y económicas. Cada universidad muestra proyectos, trabajos de investigación, desarrollo tecnológico para dar a conocer la región y su potencial productivo. Una coproducción con la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria. TUM, Televisión Universitaria de Misiones, el canal de la UNAM. Bienvenidos, seguimos con Club Atlético y bueno, ya lo tenemos aquí con nosotros a Ignacio Chávez. ¿Cómo estás Ignacio? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, feliz de estar acá, por fin. Se que jugar un poco por complicó. torneos <risas> y cosas, pero acá estoy por fin. Bueno, y contanos eh, un poco en qué consiste el freestyle de fútbol. Bueno, el freestyle de fútbol consiste, es una disciplina bastante nueva, por así decirlo. No es tan nueva, pero a comparación de otros deportes, es nueva. Y, nada, nació en Europa en, a través de los circos, más o menos, de artistas que iban haciendo trucos con una pelota. No era de fútbol, pero se iba viendo eso. Después se fue transformando claro. con las entradas en calor de los futbolistas, así como se vio con Maradona, por ejemplo, el Napoli, en la selección, la famosa canción Life is Life, claro. que <risa> hacía los juegos y todo, y todo. Sí. como que se fue transformando en, en el freestyle eso y a partir de los 2000 aproximadamente empezaron a haber competencias. De X hacía los mejores trucos y nada. Eh, simplemente consiste en hacer trucos y demostrar control con una pelota de fútbol. Bueno, y en ese sentido, o sea, ¿solo lo haces con la pelota de fútbol o también tenés la habilidad como para hacer con otras cosas? Hacer y puede ser, pelotita porque, de tenis y... Claro, hay algunos que se adaptan a esas cosas y, y sí, sí, se puede con te cualquier sabe. cosa. Sí. Bueno, también Ignacio, tenemos que comentar que sos campeón de freestyle, cierto? Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Dónde se dio? ¿Cómo fue tu experiencia, digamos, con, o sea, contra otros chicos? Digamos, ¿Cómo fue esa, esa experiencia? Sí, eh, este, el fin de la semana pasada conseguí salir tricampeón. ¿Tricampeón? Sería en 2019 salí campeón nacional, torneo en Buenos Aires, eh, Plaza Magdalena, creo que se llamaba. Era en provincia, después, este año, sí, todo eso por la pandemia, uh -huh. volvieron los torneos este año. septiembre, eh, el shopping... De Alto de Avellaneda, Torneo, ahí también salí campeón. Y ahora, la última semana, en el shopping de... ¿Cómo se llama? Este, Terraza de Mayo. Ahí está. Así que ese fue el tercer título, sería. Perfecto. ¿En qué consisten las competencias? Y las competencias consisten en, en uno versus uno, freestyler contra freestyler. Ahí vemos, por ejemplo, un poco de lo que... Sí, ahí tenemos Por ejemplo, ahora tres rondas, 30 segundos cada uno, y intercambiando. Duran tres minutos en total y así, al final, hay cinco jueces que eligen al que tuvo la mejor performance en cuanto a control, dificultad y, y originalidad, sería. Vos ya tenés programado, tenés una rutina Decís, bueno, ahora voy a hacer, en estos 30 segundos voy a hacer esto. Eh, sí, la tuve en 2019 y en septiembre. Ahora este torneo fui un poquito a improvisar, sería, sería como más las batallas de rap también que van a claro. improvisar y, sí, este, este último torneo fue el que más improvisé y, bueno. Me fue bien, pero no tanto como me gustaría a mí en lo personal. Así Ajá. que prefiero así, tener preparado las cosas. Y ahora, me dijiste que esto comenzó por ahí en Europa. ¿Cómo desde Europa llegó a oberá que sos de donde vos, sí. digamos, naciste? ¿Cómo fue que te interesó, cómo te, te enteraste, digamos, de, de este estilo digamos, particular? Claro, justamente eso empezó con, con el internet y todo, se fue difundiendo. La aparición de YouTube, los primeros videos, así se... Ahí empezó, la mayoría de todos los freestyles empezó así. Eh, estás una tarde en tu casa agarras ves un video, te aparece de freestyle en YouTube y, dice, y decís, ¿cómo, cómo, cómo puede ser esto posible? así lo acá y de imitar en tu casa obviamente, yo en el patio de mi casa intentaba hacer cualquier cosa que no me salía Era, o sea, también hay mucha gente que piensa que es un talento natural y no, es horas Mucho de tiempo. práctica claro, o sea que todavía tenemos tiempo nosotros sí, de... no es, cualquier persona lo puede hacer sí. quien quiera dedicar el tiempo lo puede hacer, estoy segurísimo. y en la parte Digo, porque si te vemos hacer el control que tenés de pelote, te ¿cómo te va en el fútbol? Y sí, jugué al fútbol desde que era chiquito hasta los 15 años. Ahí a partir, se me, a partir de los 15 se empezó a mezclar entre freestyle y fútbol y era como que no podía sobreviar las dos cosas a la vez. Como que entrenar fútbol, después me dolía mucho las piernas, no podía hacer una vuelta al mundo. Y a la vez, capaz que podría haber, sí, jugado al fútbol y entrado al freestyle, pero como mi mentalidad era competir a, a full con el freestyle y ser llegar lejos, entonces tuve que dejar el fútbol para claro. solo entrenar eso. ¿Pero eras bueno? ¿Te iba, ¿Te iba bien? Sí, jugué en Atlético Verá, y claro, sí, jugué un par de años también en Racing de la Avellaneda, de Villas-Vea, <risa> ojalá, la <risa> Avellaneda, y sí, jugué varios años. ¿De qué jugabas? Se si bueno, jugué por derecho. Uh -huh. ¿Pero entonces ¿pero esos firuletes los tirabas ahí dentro de la cancha o ya era más simple? No, no, en esos partidos, me acuerdo del club, no. Porque, no, es muy jugado eso también, ¿no? para descansar rival. Capaz que si sí, en un partido entre amigos, sí, se lo tiraba por el costado. Te lo el primer... Claro, claro. Sí, entre amigos, sí, sí. El partido claro. de fútbol, jodido. ¿viste? Claro. Es un canchero muy Neymar, ¿viste? Y sí, por eso. Y, y bueno, y el tema de, de la competencia, otra cosa que me quedó, es que vos decís, bueno, si a veces tenés una rutina, otras veces no. Pero vos vas avanzando, cada vez no podés hacer siempre lo mismo. Claro, sí. Eh, llega la final y por ahí decís, ves lo que él hace y decís, ah, no, ahora tengo que hacer algo mucho mejor como para superarlo. Claro, porque hay que, hay que sorprender también. Sería, si vos empezás desde octavos, cuartos, semifinal final, haciendo como que lo mismo, el público como que no le da causar la misma reacción verlo por quinta vez que verlo por primera vez. Entonces claro. hay veces que tienes que guardarte algunos trucos para el final para sorprender y Generar esa expectativa en los jueces que te puedan votar. ¿Y esta disciplina es totalmente individual o hay veces que puede ser grupal, digamos, con otra persona claro, no, el... eh, Sí, la, la, sería la principal, Ajá. serían las batallas. Sí. El uno y uno sí, es individual, pero se puede adaptar mucho. Es como que es un deporte que te deja muchas ramas y la gente lo fue buscando. Batallas triples, dobles, rutinas, con música páginas. dobles, individuales también. Se puede adaptar a muchas cosas. Y tenés, así voy a usar la palabra de, del Mortal Kombat, digamos, el, tenés como una fatality o así, ¿cuál sí. sería? El, y sí. Podrían ser los trucos que son acrobáticos, eh, que sería parado de manos, así, o los trucos de Lowers que son de tres revoluciones, que serían tres vueltas al mundo seguidas. Eso sí podrían ser los trucos como más fuertes. ¿Y hay algo que todavía estés intentando hacer que todavía no, no te salga? Y lo que quiero hacer ahora y terminar para el año que viene sería la triple vuelta al mundo, pero con la pierna mala. Ah, ¿Eso bueno, lo toman en cuenta también? Claro, porque está haciendo con tu pierna hábil y después con la no hábil como que tiene un esfuerzo extra porque es increíblemente más difícil. claro Y bueno, ¿y las competencias qué es lo que viene ahora, lo, lo próximo que tengas? Ahora lo que se viene, nada, por este año ya, ya estamos. Ahora estoy pensando en el año que viene, en la competencia de... Ahí, estuvi, ahí estuviste antes del partido de... Sí, de independiente. independiente de talleres. Copa Argentina. Eso es lo te decía, viste sí, que sí, están en... Claro, doble, eso. Como podría doble. ser claro, una rutina doble uh -huh. en una competencia mundial y se juzga. ¿Hay, ¿Hay nivel selección a esto? Eh, no, porque va, no es una selección, sino sería un solo representante por país. Sí. Y nada, porque te comentaba el año que viene, en el torneo que lo organiza Red Bull, sí. agarra un campeón nacional de cada país y organiza el torneo mundial. Así que la meta sería esa, clasificar al mundial del año que viene. Este año se son Croacia, el año que viene, todavía no se sabe muy bien la ubicación, pero creo que están como para variar, están buscando hacerlo en África o vuelve a Europa. Y eso de... Eh, al, a la hora de decir, bueno, tengo que viajar ahí, eh, ¿Te lo pagan todos ellos? ¿Tenés que conseguirte sí, vos? Sí, no, no. Eso, los torneos así que son de marcas, por ejemplo este de Red Bull, ellos te lo consiguen todo y te dan hospedaje, pasajes, te dan plata para que vivas ahí, esos, esos días de competencia. Y nada, eso. los torneos que son eh, libres, que vas a inscribirte, sí, esos tenés que ir por tu cuenta. Ignacio, sí, decime, en esas competencias, ¿cómo manejas? el... La, la, la ansiedad, los nervios, pues hay mucha gente mira, que te mira, sí, sí, hay gente que te alienta, digamos, como las cámaras, cómo, cómo manejas esa, esa situación. Yo lo digamos. estuve viendo así este último torneo que estuve y me trajo recuerdos, sí, cuando yo empecé, sí me, como que te daba un poco de, el pensar qué van, a pasar, qué van a pensar si erro, o sea, muchos se enfocan en lo que van a pensar los demás, después claro. como yo lo empecé a ver es en concentrarme en mí mismo. Sí, es con experiencia, la verdad. También tenía otras experiencias competitivas como en la estación del fútbol y otras veces que estuve así, con presión, entonces porque que le empecé a manejar con la experiencia. ¿Y ahora ya? ¿Casi nada? No, ahora casi nada, es raro. Por ejemplo, en la final, ahí sí algo, pero no, trato de disfrutar. Eso ya lo máximo. Bueno. Vamos a ver si le metemos presión ahora claro, para el desafío eso. este Queríamos ver si te agarramos ahí desprevenido con el juego que, que tenemos preparado sí. eh, Así que te voy a pedir que, que te levantes de la silla te, No te voy a hacer jugar con la pelota porque ahí nos va a ganar Pero sí, te voy a pasar a más chiquitito que son las pelotitas claro, de ping pong el, ¿Puedes elegir un color? Y naranja naranja. Eh, Tenés naranja. la bandita entera, sí Voy a jugar yo contra vos eh, El juego consiste... Okay, pásate por acá no salimos de la cámara. Ah, no. <ríe> eh, el juego consiste en tirar la mayor cantidad de pelotitas, son 10, en 10 segundos adentro del aro. Primero tienen que picar. Picar y entrar al aro. Picar claro. y entrar al aro. Así que voy a arrancar yo para, para, no? para mostrar eh, cómo no se juega. <ríe> <¿Cómo> no? <ríe> bueno, eh, arrancamos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 1. Entro la tercera. cuatro 5 Para los nervios 6 7 Ese, ese está no, bastante sí. bien, eh. Pará, este me quiso. Es la, es la primera vez que, que meto tanto. Ahí, papá, se quiso se hacer, viste, como hay videos de, de fútbol que hay claro. un viejo que entra a la cancha, todos lo dan por muerto y después te terminan sí. bailando. Tuve suerte, sí. me parece. Bueno, eh, ¿estás listo que haces? Sí, te estoy preparado. 3, 2, 1, ¡vamos! 1, 2, 3, 4, 4 1, acerca 3, 4, 5, 5, 6, 6, ah, 7. 7, yo vi 7. 7. Bueno, bueno, después ya, a vemos ahí en el, el, el tablero ¿En si, si le tiraron a su o no le tiraron a su mano todavía. Pero creo, ¿cuántos fueron los míos? 7, 7, 7, ¿terminó? Se se bueno, bueno, Empate. Para la primera vez me 7-7. Bueno, está bien, empate. Eh, pero bueno, él perdió el último Así que vale. estuve bien Bueno, muchas gracias por haber venido Muchas gracias a vos por la invitación Y espero que cuenten conmigo Estamos acá para estar presente y, y nos, podés al, nos podés llevar al Mundial Para hacer la cobertura Sí, también, podría <risa> ser sí, <risa> Incluido <risa> dentro de, del plantel Bueno, y como para ir cerrando ¿Será que podemos hacer una demostración? Sí, sí, ¿sí? sí. por supuesto no, igual trae no, no, es ahí con el. No se va a tirar por el suelo. Bueno, mientras tanto voy a ir agradeciendo a Bartolo Showroom, ¿eh? que es el que me da la ropa para vestirme acá en cada programa. Y le damos muchas gracias a Ignacio que nos visitó, Negro también que gracias. la está rompiendo también acá en el, en el programa. Así que nos vemos en el siguiente Club Atlético.